En Porcicultura.com platicamos con Rafael Patiño Pérez, director de Ambiente y Energía en Granjas Carroll de México, quien nos detalló que en esta firma porcícola han desarrollado una producción cárnica de cerdo aplicando principios de responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad, generando así un perfecto balance sin descuidar la rentabilidad, esto basándose en el principio de hacer más con menos y el de principio de sustitución. Ejemplificó con el tema de los digestores y la generación de biogás. Además, concluyó que esto permite tener un mejor y más claro acercamiento con el consumidor final.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 necesidades de consumo superan la oferta, pues este rubro registró una necesidad de 4.5 millones de toneladas. La Oficina Nacional de Estadísticas de China reportó que en los primeros tres meses de este año la producción de carne de cerdo registró su nivel trimestral más alto desde 2017, totalizando 15.6 millones de toneladas. Este aumento de 14% comparado con el mismo periodo del 2021 se derivó de las estrategias de recuperación implementadas para contrarrestar los efectos de la fiebre porcina africana. Organismos porcicultores, cinegéticos y científicos españoles integraron el Grupo Operativo de Prevención Frente a la Peste Porcina Africana con el objetivo de reforzar el combate de la fiebre porcina africana en el país europeo. Su tarea principal será desarrollar estrategias para gestionar las poblaciones de cerdos silvestres debido a que la cantidad de estos animales es mucho mayor al ideal y supone una brecha sanitaria. Asimismo, realizarán un protocolo de bioseguridad